Como andan gente guapa. Como vieron en el enorme título, y en la pequeña intro del video, hoy les traigo una pequeña actualización para el mod para entrar adentro del garaje de Doherty. Bueno, en esta actualización, podrán personalizar un poquito más los que serían como un pequeño ajuste del mod, como por ejemplo, desactivar las colisiones de muchos objetos para ahorrar recursos del juego, o desactivar el cargado de los vehículos que vienen dentro del garaje, entre otras más opciones, también les traigo una versión para los que juegan en dispositivos con Android para que puedan disfrutarlos en sus móviles y tabletas a donde sea que vayan, también se los traigo con un pequeño marcador nuevo, en el cual podrán tunear sus carros, el cual se activa al presionar el claxon del vehículo, lamentablemente, esto es algo más complicado de adaptarlo para Android, así que este marcador para tunear, solo estará disponible para las PC, próximamente, tal vez lo adapte del todo para que también tengan esta función en Android, pero yo no prometo nada, solo lo haré si es que les gusta mucho este mod. Bien, pasemos con el tutorial. Bueno, a la derecha de su pantalla verán el mismo tutorial, pero en Android por si sí se lo descargan. Bien, lo primero que haremos, será entrar al link que les dejaré en la descripción del video. Este nos enviará mi página, en ella encontrarán algo de información sobre el mod y una que otra cosa extra. Bueno, nosotros, lo que haremos, será ir hasta el apartado de abajo de todo y hacer clic en donde dice mostrar link de descarga, y se nos abrirá una lista de los servidores disponibles, elegimos uno que nos guste y le damos clic para ser redirigidos al link de descarga, en mi caso, yo le daré en mediafire, porque me gusta, porque puedo y porque se me apetece. Bien, esperamos a que cargue la página, y esperamos 5 segundos y presionamos el botón que dice saltar publicidad. Una vez hecho eso, ya solo queda en darle en donde dice descargar. Bueno, una vez descargado, lo buscamos en la carpeta donde se haya descargado, una vez localizado, presionamos clic derecho sobre él y le damos en la opción de extraer, esta mod creará una carpeta, nos metemos en ella y encontraremos una nota, que es muy importante que la lean, si descargaron la versión anterior de este mod, el cual, si abrimos el blog de notas, bajamos hasta bien abajo y encontraremos con la nota que dice, que debemos borrar tal archivo sí o sí, sin dudarlo, si es que quieres que tu juego siga funcionando pero si no descargaron la versión anterior solamente no lo abren y listo abrimos la carpeta que contiene el mod y listo si están en android, abren la que dice android pero si están en pc, pues abren ese y ya en su interior encontrarán 5 o 6 archivos CLEOS los seleccionamos a todos y con clic derecho le damos en cortar y nos vamos a la carpeta de nuestro juego y dejamos ahí todos esos archivos Tengan mucho cuidado los usuarios en PC, si planean usar el mod con todas las funciones, es recomendable usar un antilímites para que no de crash al iniciar una partida, si no tienen un antilímite, en el mismo link de mi página, encontrarán unos links para que descarguen algún antilimites para su juego. Pero bueno, si no quieres descargar un antilímites, solo abren el blog de notas que vino en el archivo descargado, y en él encontrarán unas notas en el cual les dice para qué es cada archivo que copiaron, así saben qué cosa borran. Por ejemplo, yo si no quiero usar un antilímites para esto, solo borro el CLEO que contenga las colisiones obsoletas y el que pone los autos adentro. Y listo, eso ya es más que suficiente para disfrutar al máximo el mod. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y como es de costumbre, ya saben qué hacer si les gustó el video y quieren apoyarme, saludos desde Argentina. Bye.